¡Uy! ¡Hola, amantes del club de la Rogelia! Estaba aquí con mi amigo Teoachicuacán. Bueno, algo así. Sí, mirad, ¿veis? Es como mexicano o algo así. Está muy bien, tiene colores... Me ayuda mucho ahora en estos momentos tan difíciles en España. Sí... Le acaricio, es de madera. ¿eh? ¿Ya habéis visto qué colores tan bonitos tiene? ¿Eh? Es un ídolo así mexicano, que usaban los mayas en aquellos tiempos. ¿eh? Ahí mandaba a la población. Lo que decía la población, iba donde tenía que ir. Claro que sí. El otro día estuve de rebajas y me compré ropa. Bueno, me la compré más o menos. Ya veis. Salí corriendo con esta chupa. ¡Corriendo! ¡Claro que sí, hombre! Ahora estamos pasando un frío invernal aquí en España. Invernal. Te sientas en un banco cinco minutos y tienes una capa de hielo como la Antártida. ¡Madre mía de mi vida! ¿De dónde viene esa capa de hielo, eh? ¿Que tiene el tamaño de la Rioja? Pues más o menos. Te sientas cinco minutos y te quedas con una capa de hielo de, de cinco centímetros. Más o menos. Sí, exacto. Una capa de hielo hibernal. ¿De dónde viene Santa Claus? Eso, de la Antártida. ¿O era de Finlandia? No estoy muy seguro. Pero, bueno, de por ahí, más o menos. Mira, una burra volando. Una gorda. Que no, que es nuestro presi, ¿eh? Que es nuestro presi en reno. Bueno, ya sé que el chiste no es muy bueno, ya lo sé. Pero bueno, intento meter chistes, por lo menos. No son muy buenos, pero la caída de nuestro presidente lo será seguro, ¿eh? A que sí. <ríe> sí, seguro. Bueno, el de La Ahora Caigo tampoco cuenta chistes muy buenos, ¿eh? ¿eh? El del Pío Pío Pío Pío, ¿eh? El de los pollitos, pero bueno, oye, uno hace lo que puede, claro que sí. En fin, hay que seguir adelante en este país como se pueda y como uno pueda. Bueno, chicos, claro que sí. ¿eh? Menos mal que yo no estaba en el avión Jack 42, por lo menos estoy vivo, ¿Eh? Y... Y oye, ¿algo es algo? Claro que sí. Buscarse las habichuelas, como uno pueda. Claro que sí. Yo os animo a seguir mis vídeos, a todos los mexicanos, a todos los argentinos, boludo. ¿Eh? Y bueno, a todos en general, sobre todo a los de Bilbao. Uno hace lo que puede, busca trabajo, le dan por culo, le da muchos papeles, que no sirven para nada. Oye, ¿me podría hacer un cigarrito con ellos? Lo único que es papel del gordo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, señor Rajoy. Usted lo está haciendo muy bien, muy bien. Está metiendo muy bien la pata. No se preocupe, que más tarde o más temprano caerá con sus renos.